Hay experiencias que cambian tu vida y por más que lo desees, nunca serás la misma persona que eras antes. Siempre supe que algo me hacía diferente a los demás. Con el paso del tiempo, me di cuenta que hay seres de luz y otras veces de oscuridad que guían tu camino. Y aunque la mayoría de las personas no sean conscientes de ello, nunca estamos solos. Una serie de eventos me llevó a conocer las artes místicas de la prestidigitación, la magia y el ilusionismo, con el fin de entender cuál era mi misión. He aprendido a trabajar con mi cuerpo, mi mente y mi espíritu hasta llevarlo a niveles que jamás hubiese imaginado. Pero más allá de la magia, no todo es un truco y hay algo de lo que nunca puedes escapar. Tu destino. ¿Crees que hay algo más después de la muerte? <risa> Puedo apostarte que así es. Esta vez Martín Nungara haya quedado atrás. Mi nombre es Maverick. Y aunque trates de evitarlo, yo siempre estaré.